Bueno familia ya casi terminamos estos tutoriales básicos de la búsqueda de tesoros. Vamos a ver qué más puedo compartir con ustedes para que les ayude durante su búsqueda de tesoros. Una cosa que he notado cuando muevo mi explorador a una propiedad mía o de otro jugador, cuando lo muevo miren todo el proceso, cuando viaja, cuánto tiempo se tarda en hacerle el zoom a la propiedad donde lo mandé y vamos a contar los segundos confirmamos 1 2 3 4 5 6 7 entre 6 a 7 segundos se tardó en viajar y que me enseñara las propiedades lo que hago normalmente familia cuando muevo mi explorador vamos a moverlo a esta propiedad que está lejos antes que lo mueva Abajo a mano izquierda está la figurita de un peón. Cuando le aprieto el botón para que mande a mi explorador a esa propiedad, la aprieto aquí al peón y pienso que se mueve más rápido. Vamos a ver si es cierto. Nunca lo he calculado, pero, pero en mi cabeza loca siento que se mueve más rápido. La apretamos. Aquí está el, sen, el peón y vamos a apretarle rápido al peón que está abajo a mano izquierda y vamos a contar 1 2 3 4 4 segundos familia ¿Me vieron son tres segundos que nos ahorramos ahí vamos a verlo otra vez Creo que lo mandé a la propiedad de hermosa a lo mejor la primera vez lo mandé de otra propiedad más lejana pero vamos a ver otra vez nos regresamos 1, 2, 3, 4. Boom. 3 segundos, familia. Para que confirmemos si es cierto o no. Seleccionamos aquí otra vez. Y nos vamos a seleccionar el peón que está abajo a mano izquierda. Nada más este. Nada más este. Confirmamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada segundo que nos podamos ahorrar familia muy importante cuando estamos con estos expertos que se dedican a buscar tesoros todos los días otro consejo para ahorrarse unos segundos cuando buscan tesoros otra cosa familia no sé si esto me lo estoy imaginando o no pero me gusta hacer esto apretarle al peón el que está a mano abajo izquierda y empezar a mover el, la ruedita del, del ratón para que me acerque más a mi propiedad lo que quiero decir miren esto confirmamos la aprieto al peón y empiezo a mover el ratón pero me pasé y ya puedo ver si está la flechita no vamos a hacerlo otra vez porque creo que no, no lo hice bien vamos a mandarlo acá donde está aquí vamos a intentar mandamos el peón la hago con la ruedita del ratón pero no le conté los segundos vamos a hacer eso creo que esto me ayuda con medio segundo lo vamos a hacer vamos a contarlo porque no lo conté mandamos confirmamos uno dos tres tres entre 3 y 4. creo que al hacer eso familia hacerle el zoom mientras se está moviendo creo que eso me ayuda con medio segundo hasta un segundo pero lo que he notado familia. Y cuando llega, cuando hago eso, cuando le hago el zoom y llega mi explorador a esa propiedad, se aleja la pantalla y ahí me quita uno o dos segundos. Vamos a ver si, me, si pueden ver, notar eso. Seleccionamos, confirmamos. Uno, dos, tres, cuatro. Miren, miren cómo se alejó. Sí, vieron, ¿verdad? Vamos a hacerlo una vez más, familia, una vez más. Creo que esto cuando hace eso cuando se aleja al llegar me quita uno o dos segundos vamos a hacerlo otra vez andamos le damos al peón con el ratón y se aleja en lo que se aleja no puedo apretarle a la propiedad que quiero apretarle para buscar el, el tesoro lo que vamos a hacer antes de que continúe explicando otra cosa, vamos a ver si es cierto, es que si me lo estoy imaginando o no vamos a activar un tesoro pagamos los 100 upex listo lo activamos ese está más de 10 kilómetros creo que va a estar acá, le voy a hacer el rectángulo aquí mi propiedad chiquito para que se acerque, ahí está selecciono lo mando le doy aquí con el peón para que se acerque más rápido ya se me ve un poquito más la flechita entre 3 a 10 kilómetros entre este y este aquí creo que está por acá creo Vamos aquí primero a hacer la triangulación. Voy a tratar de hacerle el zoom con la ruedita de ratón. Para que vean cómo es que tal vez pierdo uno o dos segundos cuando lo hago ese zoom y no hago otra cosa. Lo mandamos. Quiero escoger esta. Miren, miren, vieron cómo se alejó. Eso me distrae, me quita unos segundos más. Voy a tratar de hacerlo otra vez. Hay una forma que encontré de que no pase eso. Y eso me ayuda. Ok. Vamos a mandarlo acá porque creo que está aquí, como les había dicho. Pero para triangular bien, vamos a mandarlo acá. Nos quedan tres minutos. Tenemos suficiente tiempo. Aquí, aquí. ¿Vieron cómo se alejó? No me gusta eso, me, me distrae. Ahorita les enseño qué es lo que hago cuando busquemos un otro tesoro. Lo que también podemos hacer es ver. Ahí está lo que quería yo enseñarles. Muchas veces cuando se está moviendo rápido la flechita, seleccionen una propiedad cercana más adelante donde está apuntando la flechita para que vean si ya se puso color rojo habíamos dicho que la primera está entre 200 a 50 metros cada esta sección creo que son 20 met, 25 metros algo así pero lo que hacía yo antes era contar cuatro secciones entre 4 y 5 1 2, 3 4 5 creo que va a estar en esta área aquí voy a ver si una de estas FCA me cobra 20 40 55 nos queda un minuto 30 con esa me conformo uh, una de 20 ok vamos a mandarlo ahí Bien. Esa flechita quiere decir que estamos entre 50 a 20 metros. Que pienso que estaría. Ajá. Va a estar por acá. Ahora vamos a ver si encontramos uno de 20. 40. Si tuviera yo más tiempo. Dejaría que mi explorador llegara hasta acá. Para encontrar el tesoro. Pero como ya se me va a acabar el tiempo. Tengo que mandarlo en 15 segundos, miren, uno de 20, vamos a ver si nos dice, ay, no sé por qué se quitó, en fin, ya vieron cómo está rápido, es este, está a menos de 50 metros, pero vamos a mandarlo aquí, a ver si le encontramos, Ah, perfecto, estaba ahí cerquita, me ahorré 20 upex hoy ya, me ahorré 20 UPEX. Y encontré otro de 20. Me ahorré un total de 40 UPEX. Ahora lo que quiero hacer familia. Voy a buscar otro Zen rapidito. Para hacer una búsqueda más. No sé si tengo... Voy a tratar de explicarles. Cuando le hago el zoom con la ruedita. Cuando llegue el explorador le voy a dar zoom. Como dos o tres veces más, un poquito, para que no se aleje la pantalla como lo hizo en la búsqueda pasada. A ver si puedo explicarme bien, familia. Vamos a ver, espero que sí. Aquí, pagamos 100 UPEX más. Está a menos de 100 kilómetros. Mm, vamos a mandarlo acá. El triángulo. Lo hice muy chiquito, por eso no me dio mi propiedad. Ya se desapareció. Ya se congeló mi computadora, familia. aquí, aquí está. Ahora, voy a mandar, voy a apretar el peón que está a la esquina abajo en la esquina mano izquierda. Le voy a dar con le voy a mover la ruedita del, del ratón no le, voy a, no le voy a hacer todo el zoom ya he calculado y cuando llegue mi explorador a la propiedad más o menos así se ve cuando aterrice lo que hago es darle mover la ruedita del ratón dos o tres veces más pero poquito, le hago así uno, dos, tres cuando hago eso siento que previene que se aleje la pantalla. Ok, vamos a hacerlo. Confirmamos. Le damos al peón, le damos con la ruedita. Llega 1 2 tres. ¿Vieron cómo se quiso alejar? No le calculé bien, lo hice un poquito lento. Ok, vamos a darlo otra vez, vamos a buscarlo. Nos quedan tres minutos. Espero que me esté yo explicando bien. Ah, vamos a este primero. Aquí. selecciono, lo, ma lo mandamos, confirmamos. Ahí está: 1, 2, 3, 4. ¿Vieron cómo nos alejó? Porque le seguí moviendo a la rueda del ratón, poquito pero rápido. Siento que eso me ahorra unos un segundo cuando hago eso. Espero que me haya explicado. Me quedan dos minutos. Ah, oh, miren, ya vieron. Entonces aquí apenas empezó la flechita roja. Son entre 200 a 500 metros. Habíamos dicho que de esta calle a esta calle son 200 metros aproximadamente. Aquí son 200, 250, 200. De aquí a aquí son 100. Porque es la mitad, como pueden ver, una sección, dos secciones equivale a una de estas de distancia. 200, 300, 400, 400 y 100. Oh, ajá. Otra vez vamos a hacer. 200, 300, 400. Aquí terminal 500. Va a estar más o menos aquí. por acá o puede que esté aquí o aquí vamos a ver 20 vamos a mandarlo ahí ah mire nomás casi es exacto familia eso fue lo que me ayudó cuando empecé a ver ese documento cuando empecé a medir las distancias con el Google aquí me ayudó muchísimo esto siempre me perdía yo me salía la flechita la primera flechita roja que nos salió aquí antes mi método era contar cuatro secciones una dos tres cuatro antes me hubiese yo venido aquí a esta sección tal vez acá pero como ya aprendí que está entre 200 a 500 metros sé que desde la calle 57 hasta a esta otra calle 57 la pl aquí está entre 400 a 500 metros así es que tengo que mandarlo a la mitad para ver si quede cerquita así fue como me ayudó este documento pero tuve que invertir mi tiempo en venirme aquí al google maps y calcular eso háganlo familia inténtenlo y van a ver que esto los va a ayudar muchísimo como vieron solamente me gasté un Zen. vamos a hacerlo una vez más para que vean lo de la lo que les decía que se aleja la pantalla cuando cuando llega y qué es lo que hago para evitar que que se aleje porque siento que eso me quita un segundo buscamos uno más a ver si nos sale un cofre de sparks porque es lo último que me queda por hablar está a más de 10 kilómetros. Esta es la primera flechita que siempre, siempre me confunde. No sé bien dónde calcularle. Aquí la hago el triángulo. Lo mando. La golpeón. el peón. Se acerca. 1, 2, 3. Pero no lo hice bien. Aunque okay, esta flechita. Entre esta flechita de 500 a 1 kilómetro y de 1 a 3 kilómetros. Sabemos que esta sección de aquí, aquí, son 200. Lo que vamos a hacer para triangular, vamos a mandarlo aquí. A ver qué nos dice. Lo mandamos. Estamos con el peón, lo acercamos. Y miren cómo se alejó, ¿vieron? No me gusta eso. Uh, todavía me falta muchísimo. Vieron cómo no le calculo bien entonces era esta flechita la de 3 a 10 vamos a mandarlo acá lo mandamos vamos a acercarlo hasta que nos dé el mapa 1, 2, 3, 4 ah, no lo hice bien ok, ya Estamos moviendo más rápido vamos a seleccionar esta entonces está entre 500 a un kilómetro lo que hacía antes era contar 8 secciones 1 2 3 4 5 6 7 8 luego esta, estas tienen 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Pero estábamos aquí, ¿verdad? Vamos a mandarla acá. Rapidito. Es lo bueno de tener. Propiedades por todos lados. Puedo triangular mejor. ¿Vieron cómo nos alejó? Ah, miren. Ya vieron. Qué bueno que me vine para acá. Ok, familia. lo que quiere decir que ahorita si nos fijamos acá está entre 50 a 200 metros verdad está más cerca de los 200 porque habíamos dicho que aquí ya ya no está tan no está tan oscuro el color rojo habíamos dicho que 200 metros es la distancia de entre esta calle la Belden y la Palmer. así es que lo voy a mandar una de estas propiedades aquí nos quedan 40 segundos a ver si encontramos una de 20 UPEX 35 y ya se atoró 40 nos quedan que 36 ah miren perfecto lo mandamos ahí boom miren nada más familia espero espero que esto les esté ayudando solamente tuve que gastar un cent ahorita para encontrar el tesoro teníamos 10 me queda 9 este video creo que será el más largo de todos mi último consejo familia antes de terminar esta serie de videos espero que me estén acompañando aún si son jugadores nuevos les recomendamos que no empiecen a buscar tesoros hasta que aprendan lo más básico que es lo que les acabo de enseñar no se lo decimos porque tenemos envidia porque no queremos que compitan con nosotros que encuentren los cofres antes que nosotros no se los decimos porque nosotros hemos tenido los mismos problemas empezamos a buscar tesoros sin entenderle a lo más básico perdimos upex perdimos sense perdimos tiempo nos enojamos Muchos jugadores se salieron del juego, salimos decepcionados, yo no busqué tesoros por 3-4 meses, pero una vez que invertí tiempo para leer la guía de cebras, empecé a practicar, ahorré mis UPEX para poder formar mi red de propiedades en Chicago, una vez que hice todo eso y ahora que estoy aprendiendo a calcular bien las flechitas, sé que no voy a perder UPEX no voy a perder tantos cents, sé que voy a tener ganancias. Una vez que ya aprenda yo a calcular mucho mejor las primeras tres flechitas estas, sé que voy a poder comp competir con estos jugadores grandes en un mes. Voy a ver si realmente aprendí algo o no. Y el último video, familia, será donde les voy a platicar. Será sobre los cofres de Sparks esto apenas lo pusieron en finales de septiembre, octubre, algo así. Que nos dejaron saber que habrá cofres que tienen Sparks. Y tal vez el último, último video. Si en una semana o dos sale la semana de Sparks. Voy a explicarles también de qué se trata. Hice un video hace como dos semanas. Pero fue un, un video rápido. Explicando lo básico. Porque muchos jugadores. Una vez más. Estaban perdiendo mucho dinero. Muchos UPEX al buscar esos Sparks y no entendían lo difícil que es hacerlo cuando hay 80 jugadores buscando estos tesoros en Chicago. De esto será el próximo video, familia. Muchísimas gracias, como siempre. Espero realmente que esta serie de videos, creo que llevamos como 8 o 9, les haya ayudado, aunque sea un poquito a entender lo más básico. Como siempre, les pido que le dejen un like. Eso me ayuda muchísimo. No se les olvide practicar hacer su red de propiedades, leer la guía de cebras y entenderle a las flechitas. Muchísimas gracias familia, que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.